...tragedia de una señora muy conocida aquí y que se tienen las mejores referencias de ella como persona muy trabajadora Doña eh, Eunice Cabreja de Comercial Cabreja una empresa bastante voluminosa aquí en San Francisco de Macorís eh, y una mujer que yo veía con mucha frecuencia en las actividades sociales que siempre invitan a uno, ella era muy asidua visitante, siempre nos encontrábamos. Yo la traté poco, tengo que decir, muy poco, apenas llegamos a saludarnos así, pero toda la referencia era que era una persona muy trabajadora, eh, ella se decidió quitar la vida. Yo he dicho que hay que, uno no sabe, yo no. No he estado en un trance como ese, de uno quitarse la vida o por lo menos pensarlo. Pero hay que, oigan, como dice la gente común y corriente, hay que pedirle a Dios que uno no se vea en una situación como esa. Porque cuando uno decide quitarse su vida, hay que ver en qué estadio de depresión, de, una depresión crónica que uno no piensa, o sea, las personas que llegan y han llegado a esos extremos, no piensan en familia que van a dejar, se enloquece. Yo diría que eso es una especie de una locura. Me dijo un amigo de un establecimiento comercial muy importante aquí, eh, Seguridad, la gente confiesa de una vez, pero es verdad que antes de producirse esos hechos, se dan algunos síntomas que pueden, porque eso no sucede de un momento a otro. Eso es algo que va trabajando y va cambiando semblante. Y las personas que son observadores pueden observar algunas facciones de la persona, eh, el semblante, la cara, cómo la ponen, los gestos. Y me dice ese amigo, que ella fue con el esposo y como que estaba jugando con un niño. Y ella se veía lejos, lejos. Dice él, tengo que decir lo que él dice. Que él, él, él dijo, esta mujer tiene problemas. No tengo por qué dudar de él. Esta mujer tiene problemas porque el, el, el hombre y el niño estaban muy eh, jugando en ese establecimiento, y ella entonces estaba como ida, lejos, lejos, lejos. Eh, es lamentable, esos son casos que se lamentan, claro que sí, uno lo lamenta mucho, y más cuando es un ser que ha sido útil, eh, es una pena, es una pena. Miren, otro caso también que ha estremecido ya al país, y a la diáspora, en Estados Unidos, es la muerte bastante joven del cantante Cherito, cantante músico, arreglista. Hoy, yo, hoy fue que yo me di cuenta que ese muchacho tenía tanta versatilidad y tanto talento. O sea, yo sabía que era talentoso, que tenía una gran voz y una voz bonita. Vamos a ver si Ángel me consigue eh, de Cherito con la New York Band para ponerlo en honor a él. Y finalizar el programa, que Ángel me busque para finalizar el programa con uno de esos merengues que hicieron populares Acherito eh, eh, Él tiene muchos merengues, que lo pegó. Eh, y entonces, óiganse, un muchacho joven todavía, sumamente joven, aunque yo lo vi muy gordo. Él se presentó el otro día en el show de mediodía, sobrepeso, porque él era flaquito. Y entonces, oigan esto, las versiones que han dado, y el doctor Peralta el, el martes, o un cardiólogo, pero yo sí he escuchado cardiólogo, que un preinfarto, algunos de los síntomas son dolor en el estómago, esa es la avanzada de un ataque cardíaco muchas veces, y la gente cree... Que si le duele el estómago, es decir, que algo no, eh, porque se dan de diferentes formas. Eh, eh, le dan dolor en el pecho, do dolores de cabeza y entonces eh, él se tomó un calmante para el estómago. Que si ese muchacho a lo mejor, como me decía un gran amigo esta tarde, lo llevan a un médico, le toman la presión y le hacen un cateterismo, pudo haberse salvado porque comenzó anoche. El malestar comenzó anoche y él murió esta mañana, esta mañanita. De modo que hubo descuido ahí. Eh, entonces, es una pena porque ese muchacho, un talento en el canto. Yo después de hoy, es eh, que descubrí que era, el papá era un gran músico. El papá fue de los, el primer bajista que tuvo la orquesta de Wilfrido Vargas. Cheri Jiménez, que también dirigió orquesta. Cheri Jiménez tuvo orquesta, la tercera brigada. Y entonces, eh, eh, Cheri Jiménez fue fundador de la New York Band. Porque Cherito era un muchachito. Entonces, qué lamentable que lo vi el otro día en el show de mediodía. A Cherito cantando. Lo único que noté que estaba muy gordo. Eso sí. Pero, vamos a ver, ángel, ahí de Cherito o New York Band sí, lo encontró Lo que Ángel no encuentra No lo encuentra nadie Ángel es un, es un, es un genio Para la despedida No, ponelo ahora Y se pone otro para, para despedida Vamos a ver Para que la gente que no conoce Cherito que yo sé que cuando escuchen ese disco Van a saber Ah sí, mira yo lo escuché en algún momento Es una pena señores Esos son mensajes Vamos a ver Estén viendo hoy el programa. Ojalá. Eh, porque hubo un tema que tratamos ayer sobre el PLD. Que mi amigo, incluso debe de estar viendo, porque no se lo pierde, Pedro Villar, me dijo que el PLD estaba unido. Y que, y algunos, por simpatía, porque a veces los seres humanos. Somos muy dados a, a dejarnos llevar por las emociones Confundimos los deseos con la realidad Y yo por eso me la juego siempre Le contesté no, el PLD no está unido y hay problemas ¿Ustedes recuerdan eso? Lástima que yo no traje el DVD grabado para presentarles esa parte cuando yo le digo no, el PLD no está unido Ahí hay, hay graves problemas Es porque le voy a presentar algo ahora Buena tarde Buena tarde Omar Sí, buena, un placer Ok, gracias Omar Omar, ¿qué es lo que está pasando? Eh, esta cuestión a mí no me gusta ni comentarla Porque yo siempre lo he apoyado ¿vale? Pero qué tiene los trabajadores Esa gente que botan basura Que limpian trabajando sí. hasta los domingos Usted me dijo eso ayer, sí, sí. sí. Hablamos hoy de eso ayer. Pez, hoy cinco mil y el pico de pesos y, y hoy matándose en ese ayuntamiento. Yo no entiendo cómo es esta Así es, así Estos es. Laima, así no se vale, ¿no? <risa> Miren, entonces, este. Gracias, hermano. Eh, yo le dije ayer. Porque yo no puedo engañar a la gente aquí. Yo tengo que decir las cosas como son acá. Mucha gente a veces le duele. Y no aceptan. Incluso hay gente que uno le dice las cosas como son. Mire, miren qué cosa más contradictoria. Los seres humanos a veces nos gusta que nos engañen. Y nos ponemos guapos si nos dicen la verdad. Miren, es una cosa ilógica, aparenta y lógica. Hay gente, mira, me voy a salir un poco del tema para que ustedes vean, que yo sé que. Eh... El gran Papo Tui de Boston. Dime, Papo. Sí. Papo, dígame. Ah, se le cayó a Papo Tui. Las dos llamadas le cayeron. Ah, Papo, vamos a coger las del canal. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, bueno, un placer. Ay, Omar, por favor. A los llamados. Hay nada, porque los jardines y estos padres no están mandando agua y no estamos muriendo. Bueno, mire... Yo voy a leer, veces, agua, yo, ahora que usted habla de eso, yo voy a leer el editorial sobre agua y lo que dijo Eleuterio Martínez, uno de los ambientalistas de más autoridad y de más credibilidad que hay en este país. Préstele atención a esto sobre el agua y cómo el agua que consumen los haitianos la están sacando de aquí de República Dominicana. Preste atención a buena tarde Buenas tardes, Papo Tui. buena Omar. Sí, ¿cómo tú estás, mi querido? uno no de oírte y te ves muy elegante. Quiero ah. hablarte sobre. La, lamento mucho la muerte de Cherito. Es Papo Tui, producción que te habla. Sí, yo entiendo que tú fuiste amigo de él. Sí, eh, es penoso esa muerte porque es un muchacho el talentoso. Muy talentoso. Y quiero recordarte que ese grupo se hizo para compartir con la Gran Manzana. Con la Gran Manzana, sí, es verdad. La Manzana sí. estaba en su mejor momento. Sí, sí. papá de eh, y también hizo una buena orquesta porque ese mérito no se puede quitarlo. Así mismo, es. Era tremenda orquesta la New York Band. Lamentablemente York. la Manzana siempre mantuvo su primer lugar. Sí, sí. Dirigida por Henry Hierro. Henry Hierro, adiós, Rillero. ese maestro. Y, y, y. Papo Twist produce que sí. estaba en ese proyecto. Sí, sí, sí. sí. Omar, sí. quiero decirle que pronto ya voy Ayer, cerca de mi papi, en el hospital me hicieron un análisis y salí, hasta ahora salí bien. Ah, Nos vemos que... pronto y muchas gracias por aceptarme no, Esta llamada. Usted sabe que usted, pa usted parte de este programa, Papo Twist. Gracias a usted. Gracias. Tenemos una llamada en el... Buenas tardes. Hello, sí, buena Sí, Omar bueno. sí, Ya se le quitó la piel a los cometores Pero ya se le quitó la piel a los cometores Miren Se le quitó la a los cometores Déjenme leerle eh, Déjenme leerle Esto Antes de cualquier cosa Porque ayer Algunos amigos Simpatizantes del PLD. Ah, entonces le iba a decir antes de la llamada, que a los dominicanos eh, y, y los seres humanos, pero especialmente eso se da más en los dominicanos, a veces no nos gusta escuchar algunas verdades porque a, a, le dan duro la verdad a uno. Y no quisiera como que le hablaran mentiras. Uno prefiere mejor. Mucha gente. Yo dije, no, el PLD tiene serio problema. Y miren quién lo. Esa es la primera del periódico El Nacional de hoy. Miren lo que dice Felucho Jiménez. Felucho Jiménez Del comité político del PLD Miren lo que dice Felucho Miren lo que dice Felucho No, pero no se ve Aquí, a donde está la información No la foto Donde está la información Felucho advierte El PLD ahora más dividido que nunca Oigan esto el PLD, ahora es que está dividido. Buenas, Ramón. Buenas, Ramón. Omar. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Gracias, ¿y tú? Ay, verdad, Omar. Pelucho no le sentí. Pelucho me dio allá tiempo. ¿Por qué? Porque, el pelucho me tiempo. ¿Por qué quería ser norteamericano? Y nació aquí. Pelucho no le sentido por todo. Quería ser norteamericano. Y nació aquí. Eso es lo que le pasa. Que esto le molesta. No, no, claro, pero... Avario, como a no, pero él está hablando algo que es real él, él, él es de ese partido Y está diciendo que ahora es que Pero eso lo, eso lo sabe hasta un muchachito Un niño esteta. Porque ven acá, ve lo que yo estoy diciendo Ve, Ramón no acepta esa, esa verdad Porque quisiera, no Pero eso es igual que la mujer Hay hombres que la, eh, le, le preguntan a Francis Francis, es verdad que la mujer mía Pero tú es lo que yo quiero que tú le digas no, no, esa mujer te quiere mucho a ti ¿sabes? Porque, eh, Y se siente feliz Si tú le dices No, esa mujer te está haciendo infiel Oye, no, pone Tú me entiendes Ese es, es el ser humano Entonces Ramón quiere que Felucho diga No, que todo está bien No, todo no está bien Porque el primero que lo dije ayer aquí fui yo el primer Entonces quiere que, que, que Ataca a Felucho porque está diciendo una verdad Señores, Leonel y Danilo no se van a poner de acuerdo es más, lo dice Delierame hoy. Lo dice Delierame. Delierame le dice a Leonel Fernández que si él fuera a Leonel no se inscribiera en el PLD. Porque Danilo va a hacer todo lo posible y lo imposible. Porque Leonel, oye, eso, eso, eso lo está diciendo todo el mundo, Ramón. No es que Felucho está amargado, ni mucho menos. Felucho fue el primero que dijo. Y Danilo incluso lo mencionó que Danilo no iba a la reelección. Y la gente se burlaba de él. Entonces, él dio en el clavo. Eh, eh, eh, en ese sentido. Eh, porque Porque Hay verdades que a la gente como que le da tan duro Que, que prefiere que lo engañe y le hablen mentiras Miren El amigo Que llamó y ha llamado varias veces Por el asunto del agua Ese es un problema grave Yo lo voy a leer el editorial del periódico El Nacional Hoy Préstenle atención a esto. No me interrumpan, no me llamen ahora. ¿Qué esperamos? Mírenlo ahí como dice ese editorial titulado. ¿Qué esperamos? Atiendan esto. Atiendan esto. ¿Qué esperamos? Oigan esto. Dice. El ambientalista... Eleuterio Martínez ha presentado un panorama tétrico en relación con la producción y gestión de agua en la República Dominicana. Un bien natural que carece de una legislación efectiva que garantice seguridad hídrica nacional y evite la acelerada degradación que sufren los recursos hídricos. Martínez ha revelado que toda el agua de uso o consumo en Haití se origina en el lado dominicano, especialmente servida por la cuenca del río Artibonito, con una extensión de más de 9.000 kilómetros cuadrados, al resaltar también que la presa Peligre es el único reservorio natural en Haití. En entrevista concedida a la periodista, al periodista Arismendi Calderón, del diario Hoy, el reputado profesional advierte que el 86% de las cuencas hidrográficas del país están muy deterioradas, degradadas, altamente deforestadas y en un proceso de erosión muy avanzado. Como señal de agravamiento de la crisis del agua, el académico refiere el descenso de nivel en el embalse de la presa de Tavera lo que afecta el acueducto de Santiago, además de la prolongada sequía en la línea noroeste con la degradación de los ríos Guayabán y Guayabal, Yaguajal. Ya Desde hace más de 20 años, el Congreso debate la aprobación. El Congreso debate la aprobación de una ley de agua de una ley de agua que sustituiría a una anacrónica legislación que data más de 40 años, aplicada de manera anárquica y dispersa, por lo que puede decirse que el país carece de un estatuto efectivo para poder gestionar el recurso agua. El profesor Martínez revela también que el 80% del agua para consumo, riego y generación eléctrica se produce en la cordillera central, por lo que instó a proteger a los más de 20.800 kilómetros de bosque nublado que están en la cabecera de los ríos nacionales. Lo que indica que la degradación de las cuencas pluviales y el dispendio de ese bien impactan directamente sobre más de 20 millones de habitantes, 10 millones que tiene Haití y casi 11 nosotros. El Congreso está compelido a aprobar cuanto antes el bailoteado proyecto de ley de agua, imprescindible para diseñar y aplicar políticas de gestión que promuevan el aumento de la producción de líquido. Conce Yo le voy a decir lo siguiente. Yo le voy a decir lo siguiente. Ese editorial y lo que dijo el ambientalista Eleuterio Martínez, y todas las luchas que aquí hemos estado librando para que Loma Miranda no se explotara porque iba a traer toda esta sequía y toda esta falta de agua. Y porque otros bosques que han sido degradados, como lo dice ahí, y otras minerías que han querido explotarse, que han puesto el recurso oro por encima del recurso agua. esto es el inicio. Si este país, que lo que se está en politiquería, Aquí no se está gobernando. El dengue, ustedes han visto que se ha convertido en una verdadera pandemia. Donde nadie está seguro de contraer esa enfermedad aquí. Y que debiera tenerse una política clara, definida y contundente sobre el dengue. Porque es una cosa que está aquí permanente. No debiéramos estar año tras año eh, con ese lloriqueo de que dengue, dengue. Y, y se muere muchísima gente. Y el gobierno bla, bla, bla, bla. Pero nunca resuelve. Ahora tenemos el problema del agua. Eso es fruto de eso. De eso que yo acabo de leer. Y eso se va a ir agravando. Eso se va a ir agravando. Aquí va a ser un privilegiado el que logre tener agua. Aquí en este país. Y no es de ahora que hemos estado hablando de eso. Todas esas luchas de los Luis Carvajal, el Euterio Martínez y todo eso ambientalista, la misma lucha del, del, del padre Rogelio Cruz, que ha sido un defensor de Loma Miranda, todo era para no llegar a este momento que estamos llegando. Nadie puede alegar ignorancia. ¿Qué resulta? Que el agua que se produce en República Dominicana, miren una parte se está yendo a Haití, a consumir 10 millones de habitantes allá. Porque Haití lo devastaron los haitianos. Los ricos y los pobres. Acabaron con la foresta de ese país. Y por tanto allá no hay agua. El agua que ellos están consumiendo. Es la que se produce aquí. Ustedes lo escucharon. Pero que resulta. Que también el agua. Por ejemplo para el acueducto de San Francisco de Macorís. Que viene de la presa de Rincón. Los debían para. Irrigar tierras arroceras, especialmente en la zona de La Vega Y entonces esa presa no da abasto En una ocasión se plantearon alternativas De que se le hiciera una represa al Alto de Yuna Con relación a la presa de, de, de Atillo Que tiene mayor agua que la presa de Rincón y que esa agua pudiera surtir de agua suficiente a San Francisco de Macorís, porque esa es la que no suple de agua a nosotros, pero los arroceros y agricultores de La Vega, y más tarde ustedes verán lo de San Francisco de Macorís, se van a surtir de esa agua. Dicen que aquí hay agua suficiente, pero también aquí los dominicanos, y lo hemos dicho de manera constante en este programa, si hubiera una política de agua Que que bote el agua Coge cárcel Pues yo he visto gente aquí Con una manguera abierta Botando agua, agua, agua Como si nada, como que solo nada Y, y un desperdicio de agua Entonces otra gente con falta de agua Miren eso es grave yo, yo no es por alarmar Pero eso va a ser uno de los grandes problemas Que nosotros vamos a tener Escríbanlo hoy Chequenlo hoy, ustedes lo verán eso. Y ya se está sintiendo, porque prácticamente la mayoría de los barrios y urbanizaciones de San Francisco de Macorís no tienen agua. No tienen agua. A veces, yo entiendo la situación de la gente de Inapa. A veces yo quisiera resolver, pero es que no hay agua. Y hay otra mafia también, con los famosos camiones que venden agua. Hay otra mafia que... Le dan prioridad a esos camiones para que usted tenga que comprar el agua, pero un camión de esos de agua vale mil y pico de pesos. Y a lo mejor usted no tiene dónde almacenar un camión de agua, porque usted no tiene un tinaco grande. Que, que, miren, son muchas las cosas que se dan con eso. Y eso va a ser uno de los grandes problemas que va a tener San Francisco de Macorís. Preparémonos para eso. Y los ríos de aquí todos están secos. Haya es una porquería. cuaba es una porquería. Guisa es una porquería. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mae. Sí. Es para decirte que el río Haya, Mae. Eso es una quebradita, Mae. Eso... Lleno de lama. Sí, eso es sí. una vergüenza. Aquí por ahí por el puente, Mae. No Se no tenemos que Sí, sí, Eso, eso, eso da pena, mamá. Eso da pena, sí. Es eso, bueno. Yo ahora ante la presencia de Dios. Porque no hay gobierno. Porque hemos tenido gobierno no para gobernar. En esos países, que son países de verdad, los ríos son sagrados, señores. Los ríos son sagrados. Porque es que el agua es un bien que cada día se agota más. Y de la superficie terrestre. El agua es un chinchín y, y dentro de chinchín de agua Es una diminuta cosita La que es el agua buena Porque hay una, una parte del agua Que está contaminada Que no sirve Para consumo humano Es un chinchín de agua Y la población cada día crece más Entonces nos estamos jugando con la verdad Nos estamos jugando con la verdad Buenas tardes buenas, buenas, buenas tardes Buenas tardes Sí ¿Tiene que bajar un ching ah, el ah, televisor? Ah, sí. Sí. Ahí. ¿Aló? Ah, uh. Sí, ahora te escucho bien. Mira, eh, eso que tú mencionaste a la política, tú le una, una palabra clave, que aquí no hay política de agua. No hay política. ¿Tú rey. sabes por qué? Porque aquí se pierde el 76% de la, del agua superficial del país. Así mismo es. Eh. O sea, que si aquí hubiera reservorio... Sí. Para, sí. para coger esa agua y almacenarla. Así mejor le diéramos agua hasta Cuba y hasta Jamaica y a toda parte. Así mismo Porque es. una política de agua. Estoy Porque de acuerdo contigo. El 76% de las aguas superficiales se pierde. Ya tú sabes. Totalmente de acuerdo contigo. Eso es verdad lo que tú dices. Aquí, eh, ese por ciento que tú dices eh, ya está eh, eh, hecho, hecho en cifras, que se pierde. Señores, el, el agua aquí se pierde. Y la desperdician. Y somos indolentes. Pues ¿Cómo es posible que una gente tenga una manguera como veo yo? O una tubería rota, botando agua, y eso no le vale duele a nadie. Eso no le vale duele a nadie. Entonces así no. Eh, vamos a hacer conciencia. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener y que va a tener la humanidad. Que va a tener la humanidad. Porque el globo terráqueo. Tiene agua suficiente solamente en América del Sur En esa zona de Brasil, Uruguay, Argentina el Río Amazonas que es lo más grande que hay Ahí hay agua suficiente Después hay déficit de agua en Europa, en Asia, África Pero la gente hasta que no ve la realidad y la verdad oh, Esto lo estamos hablando ya, Es un disparate Ah, después que vienen los hechos que nos dan en la cara y nos dan duro, entonces la gente comienza a, a valorarlo. Buenas tardes. Omar. Sí. Mira, con respecto a lo que tú dijiste ahorita, que, que a la gente no le gusta que le digan la verdad. Sí. Oye, lo que hay un que dice, oye, los amigos se vienen con la verdad para no destruirse con la mentira. Así mismo es. ¿eh? Ya tú sabes. Así mismo es. Sí, eso es así. Gracias, hermano. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un placer. Omar, oh tú sabes algo que aquí no tiene control, que tiene, tienen que tratar de controlar. Aquí la, la, la piscina no tiene control. ¡Ay, ay, ay! Tú sabes, ay. aquí, mira, aquí la Lo... piscina que hay en este pueblo. Ay, no caigo! No y eso no tiene control, y aquí ya o sea, eso ya tú sabes. Sí. Hay que acabe todo. Sí, así mismo es. Eso Muchas lo, gracias. gracias a ti, mira. Lo, eh, ahora que tú hablas, muy importante esa llamada. Mira, la piscina es un desorden y una botadera de agua permanente. Los carguas. Tú sabes el agua. Tú sabes el agua que se desperdicia en los carguas. Desperdiciada esa agua. Buenas tardes. Buenas vale, hermano. Sí, buena, un placer. Yo soy el hombre que sigue insistiendo Con la cuestión del de ayuntamiento Pero usted me dijo eso sí. ya hermano Ya le dijimos que sí, sí Que es justo Pero estamos tratando otro tema Ya usted me dijo del ayuntamiento sí. Que sí, que no le han pagado El aumento de sueldo Pero vamos a tratar este sí. problema del agua Que afecte el futuro De este país y a todos los dominicanos Para que la gente haga conciencia de eso sí, que, no, que la no, gente eh, eh, Dios está muy, una, una porquería. Una ¿sí? porquería, dígalo duro, dígalo duro, una porquería. Buenas tardes por aquí, buena. Bueno, Mar, Sí. Tú sabes que se murió el amigo tuyo, Castillito. Ah, dime, Castillito, caramba. Eh, eh, hermano, Castillito, tengo tiempo que no te veo. ¿Dónde que tú estás metido? No, no, yo digo, el, el amigo tuyo que se murió, Castillito, de ahí, de Capacito. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? Pero entonces cerró. Pues yo tengo un amigo que se llama Catillito, sí, pero miércoles. Bueno, Buenas tardes. Sí, buena. Omar. Sí. Pero ¿cómo tú quieres que, la, que nosotros, los ciudadanos, tengamos control si las autoridades se viven matando y dando show y haciendo shows mayoritarios si y en el ayuntamiento? Dime tú. Imagínate tú. Miren entonces La, la cuestión de, de del agua Señores miren tenemos que hacer conciencia de eso Mira aquí hay dos problemas En este país Oigan que se lo digo hoy Aquí hay dos problemas Que si a eso no se le Pone atención Con responsabilidad En el futuro Oiganlo bien Y ya uno se está viendo claro Es el problema haitiano esa migración irresponsable y desbordada de haitianos. Y ese problema del agua. Yo estoy insistiendo porque yo sé lo que eso significa. Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas. Eh, respecto, al, respecto al agua, el peligro de agua. Si sí. tú ves alguna vez las tuberías que están rotas en la calle, cuando llegue el agua, ahí está el peligro de verdad de agua. Sí. Empezando sí. aquí mismo en la línea de Cáceres. Sí, sí. Eso... Hay, hay tuberías rotas cuando llegue el agua. Eso es por la, por la nuña de cáceres. Por la nuña de cáceres. En la nuña de cáceres con la auto por ahí. Oh, sí, eso. Es, aquí hay muchas tuberías rotas donde quieren, el capacito. Yo cruzo en la mañana, por ejemplo, se ahí de Play Ramón a Perdomo Y hay varias tuberías rotas que... Eso es tirando agua, botando agua. Que, oigan, cuando yo me paso y veo eso, uno se indigna. Porque, oigan, señores, miren. Ya está establecido y hay pronóstico que la tercera guerra mundial, si se llega a dar, va a ser por agua. Oigan bien, la tercera guerra mundial, hay, hay científicos que han pronosticado que va a ser por agua. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Buenas. ¿En la calle? Ay, caramba, iba a decir eh, en una calle. Eh, bueno, sí. señores, eh, vámonos a la pausa porque tenemos también que darle prioridad a los anuncios, que son los que mantienen el, y sostienen el programa. Y venimos ya con la parte final. Tenemos muchos temas todavía. Eh, eh, miren, en Puerto Rico hubo el rumor hoy de que el gobernador iba a renunciar, porque todos los ministros, todos los secretarios, le han renunciado y lo tienen en la cuerda floja. Oiga, Puerto Rico se ha casado con la gloria. En Haití, el primer ministro también renunció. Hace par de días. Entonces, estos pueblos no están por supuesto. El único pueblo que está tranquilo es República Dominicana. Pero miren, los puertorriqueños han dado una demostración de civismo, de responsabilidad. Y tienen al gobernador con la cuerda floja, que no hay forma de que ese tipo...